¿Qué tal radio escuchas de La Paquisísima? Gracias por seguir acompañándonos en su estación favorita. Esta ocasión tocaremos música de Los Temerarios. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, es, es que como estás ahora en la cabina, este, quise jugar a la radio. Tantito. A la cabina del radio, o a la radio cabina. Sí. Estoy buscando para echarnos el break. Ah, pues, ¿qué te parece si nos echamos aquí el break no hay nadie? Entonces, no hacemos la mal, ¿eh? <risa> ah, sí, Así, siempre, yo siempre he querido saber qué se siente ser un locutor. Bueno, no he hecho nada malo. No, ah, bueno. Voy a Le, tratar de que así siga. Me tengo que poner este para que me escuchen. Si ¿Sí me escuchan sí, es compañeros. Sí, ah, ah, es un micrófono. <risa> y bueno, pues amigos del break, nos encontramos, diría nuestro amigo Panchote, <risa> en esta, la cabina de Radio Cristo Rey, que yo imagino que ustedes la conocen. Bueno, si es que han visto programas de nuestros compañeros de Radio Cristo Rey. Si sí, no, pues pueden ingresar a, en Facebook Ajá. a Radio Cristo Rey punto org también o en Twitter los pueden seguir como arroba Radio Cristo Rey, la radio católica. No te los sabes de memoria, no, ¿verdad? No. Es que te, nos estás leyendo de ahí, ¿verdad? Por sea, eso está ese cartoncito sí. para, para poder este, ilustrarlo. Yo creo que hay que hacer lo mismo para de nuestras redes sociales. A ver, te sabes las redes sociales del break? No. Ah, no, no tenemos redes sociales, ¿verdad? No. Bueno, Pero, ¿pero qué? Así un día podemos este, agregarlas. Eh, buen punto. Pero no importa, si les está gustando esta edición Radio Cristo Rey oh, este bueno los invitamos a que nos den un like, este, compartan nuestro video y por favor, compártanos estrellitas. Estrellitas, porque no solo de pan vive el hombre, también de estrellas. Así es. Y arrancamos con nuestra sesión de hoy. Ay, ya le di un golpe el... de micrófono. Muy bien, Adelante. Y entonces, todo en este mundo se marchita. Pero nosotros no nos marchitamos, nosotros nos convertimos en polvo. ¿Polvo? Sí porque el bueno así dice el libro del Génesis Ajá. después de que Adán y Eva comen de la manzana y que Jesús es, digo Jesús hoy qué burro y Abel les dice ya ve Dios les dice a, a ellos bueno le dice al hombre que tendrá que trabajar para ganarse el pan de cada día y a la mujer le dice que este partirá para partirá parirá cómo se conjuga el verbo parir sí parirá sí parirá, parirá, parirá con dolor a sus hijos este bueno después de que pasa toda esa cuestión este de pues sí, de darle a, la sentencia al, a nuestros primeros padres por haber desobedecido y haber comido el fruto prohibido, al final le dice al hombre que este, ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente y la tierra será maldita porque te da, en lugar de darte frutos te dará espinas y, y, y no me acuerdo que otra cosa. <ríe> No recuerdo textualmente el texto, valga la redundancia, pero al final dice: Porque este, ah, ya me acordé. Le llama, le dice: Tu nombre será, ay, es la falta de práctica. ¿Tu, tu nombre será Adán, porque, bueno, Adán viene de una palabra hebrea que no recuerdo cómo se llama, cómo es, pero que significa tierra sacado de la tierra. Entonces le dice, tú te llamarás Adán porque fuiste de la tierra, porque fuiste sacado de la tierra y ya la tierra vas a regresar. Y de ahí entonces es cuando en el miércoles de ceniza, cuando te impone la ceniza, te dicen, polvo eres. Y en polvo te convertirán. Ah, exactamente. Así es. Este, para estas fechas... Surgen muchas anécdotas uh -huh. y vamos a hacer un lado lo serio y, y nos metemos un poco en, en, en, en los recuerdos que no son tan serios, pero forman parte de nuestra vida y, y a veces pues con humor lo recordamos. Uh -huh. Por ejemplo, <ríe> mi abuelita, que en paz descanse, este cuando yo me ponía la ceniza... Nomás se la pasaba cuidándome la frente de que no me fuera a agarrar, de que no, y entonces agarraba la mano y, y este me la quitaba, ya me la iba a tocar una vez y me la quitaba. Y un día, para un miércoles de ceniza, no sé qué me hizo enojar y me tallé la cara y me dio un zape que porque ya me quitándome la ceniza pues ya había hecho cometido un pecado, pero no sé tú qué opinas al respecto. Bueno, es que son creencias demasiado popularmente arraigadas. Pues al final son eso, creencias. Mientras a, mientras en el caso de tu abuelita, que era extremadamente dura para decirte, si no te la quites. Uh -huh. Hay otros que incluso hasta, bueno, más bien va de la mano, porque yo recuerdo a un tipo que lo que hacía era de que si no le quedaba bien la cruz de las ceniza se la borraba y luego otra vez iba a ponérsela hasta que le quedara bien que se le vea bien bonita <ríe> no, la, la anécdota que más recuerdo era de cuando yo estaba en la primaria eh, en un evento bueno yo estaba en un colegio católico entonces recuerdo que nos reunieron a toda la primaria en el patio del colegio y entonces pusieron varias mesitas con las cenizas, entonces nos dijeron que íbamos a estar pasando por grupos y nosotros íbamos a tomar la ceniza y no la íbamos a poner nosotros mismos, porque en ese esa vez no pudieron conseguir un sacerdote para que no la pusiera. Entonces recuerdo que pues ya todos pasamos. Entonces a un compañero se le ocurrió hacer la creativa idea de, con sus dos dedos, hacer esto en la ceniza y luego son, ponerse la kick. Son cuatro o son tres. Uh, dije cuántos de dije? dos. Ah, perdón, con estas <risa> uh, cuatro dedos. <risa> este, hizo así la ceniza y se la puso. Se aquí pensó que rito. iba a dar forma de cruz. Algo así, exactamente. Con la intención de la forma de la cruz, pues le quedaron las tres, las cuatro, este, huellas de sus yemas de los dedos. <risa> El pobre no se percató que a un lado estaba la directora de la escuela. Le puso una santa regañiza. Pero, ¿cómo se te ocurre que estas es cosas cosa seria? No son huellas de animalitos o que pretendías <risa> hacer? Que quién sabe qué. No, pues así como que <risa> eh, total que le dijo: Te me vas, te borras eso y vas y te pones la cruz bien. Y ahí va el pobre otra vez. Lo peor de todo es que lo hizo delante de todos nosotros, del grupo de nosotros. No, pues decía después de que pasó el evento, no, no, el pobre no se le acababa la carrilla. <risa> Y sí, este, entonces, pues son, al final de cuentas, son creencias. No, no no es tanto así como un pecado. Okay. Porque, bueno, ya pasando a términos más serios, al final la, el, la, la imposición de la ceniza es un sacramental. La diferencia de un sacramental y de un sacramento es que el sacramento... Te da la gracia santificante, o sea, te infunde la gracia para que te hagas santo, como lo es el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, el matrimonio, este, matrimonio sumisión de los enfermos y la orden sacerdotal, los siete sacramentos. Y los sacramentales son también signos visibles, este, pero que no te dan la gracia, pero te preparan para que la puedas recibir. Como cuando te echan agua bendita, como el rezo del Santo Rosario, este, demás signos de este, de devoción, como también lo es este, cuando tocas una reliquia de algún santo, o cuando, o en este caso, pues la ceniza, la imposición de la ceniza, es un sacramental. Entonces, eh, como no es pecado. Que tanto, más bien, como no es pecado que se que por accidente te la borres o que te la vayas y te la pongas y después tengas que ir a bañarte y se te borre, no pasa nada, porque al final ya hiciste el rito. El rito, este, y, el, y la parte central de recibir la ceniza es, pues, precisamente lo que nos dicen, que nos arrepintamos, creamos en el Evangelio y entonces iniciamos el camino de conversión. Porque antes había muchas personas que creían que la ceniza te tenía que durar una semana. Cada quien tenía su ah, manera sí. de ver las cosas yo por ejemplo pues estaba convencido de que pues, un día no sé en el momento en que la vayas a recibir y llegas y a tu casa hora de dormir y al otro día te das el baño la ducha qué sé yo y ya se fue la ceniza pero uh -huh. queda ahí que la recibiste de alguna manera ya no va, ya no va a estar ahí eh, eh, presente físicamente pero el el cómo se puede decir queda en la acción ya sea eh, aquí la eh, son dos cosas eh, la primera es el verdadero sentido de por qué te pones la ceniza eh, te digo que la ceniza es un signo uh -huh. un signo visible de una de un ¿cómo se llama? de un uh, de un propósito vamos a decirlo así este es el signo visible de un propósito que tú te has este, querido hacer en este caso iniciar un camino de conversión este para prepararte y recibirlos eh, y vivir la Semana Santa de una manera más plena eh, pero en sí en sí es a final de cuentas un solo un un rito un, digo perdón un signo la imposición de la ceniza de hecho este eh, o sea eh, cómo se dice hay que tener en cuenta mucho esto porque a veces la gente le da más importancia al ponerse la ceniza que a lo que significa el ponerse la ceniza me explico eh, muchas veces la gente toma más en cuenta de que ay tengo que la ir a ponerme la estética. Exactamente, de que se me ve bonita la, la crucecita y no lo que en realidad significa, que es que tú hagas el propósito de cambiar tus hábitos, de convertirte, de confesarte, de estar más en paz con Dios, de llevar una vida más este plena. Y pues sí, lo que nos invita a la cuaresma, uh -huh. a arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos y vivir prepararnos para vivir intensamente la, este, la semana santa que ese es el verdadero sentido de lo que es la imposición de la ceniza y no nada más de que te pongan ahí recuerdo que decía un, un compañero seminarista, no es nada más a que te vayan y que te pongan ahí un sello como si fueras una vaca, han un ganado. y pues, pues no, ese pues mucha gente lo hace así. De hecho, yo recuerdo que precisamente el año pasado que todavía alcanzamos a recibir la ceniza, este, antes de manera de que normal. normal, antes de que iniciara todo esto de la pandemia, pues bueno, en el templo donde vivimos cerca mi esposa y yo, eh, iban a hacer la celebración Eucarística a eso de las 7 la, u 8 de la noche, no recuerdo. Y pues dice mi esposa, pues vamos a misa, ah pues sí, vámonos, y ya fuimos, y ya pues dijimos, a lo mejor en el, en, durante la misa nos ponen la ceniza, no pues terminando la misa no la ponemos. Bueno, el punto es que llegamos, y no sé cómo estuvieron ahí en el templo, coordinándose para a la gente poner imponer la ceniza, pero lo que sí se me quedó bien grabado, y se me hizo bien curioso desde que estábamos, bueno, se fue la misa normal, y luego ya empezó la comunión, entonces se hicieron dos filas, en una estaba la, este, un, el sacerdote y en otra fila estaba el ministro, la ministra, una mujer. una mujer, la ministra dando la comunión. Entonces ya pues, el padre terminó con su fila y ya se dio la vuelta hacia el altar para hacer la purificación de los, de los vasos sagrados, uh -huh. mientras la ministra seguía dando la comunión. Entonces es bien curioso de que ya se estaba terminando la fila y en eso se dejaron ir tres niñas dos bien así pirinolitas y una ya más grandecita, entonces llegaron y la ministra les iba a dar la comunión y como que reaccionó y dijo, este como que les había preguntado, ¿y hicieron su primera comunión? y las niñas nada más se quedan así como que, no, es que nos vamos a poner la ceniza, y dicen, ah, no, es que estoy dando la comunión, ah, y luego se dieron la media vuelta y se fueron, <risa> Entonces, es increíble que hay gente que literal hace nada más eso. Entra, van a que lo sellen como si fuera un, un requerimiento, un papel así. Y luego ya se regresan y ya. Y no tienen un momento así como de recogimiento, Reflexivo. de reflexión, de lo que implica pues este la imposición de la ceniza. Entonces, creo que es lo que hay que resaltar más. Entonces, conforme pasó el tiempo, la ceniza, la imposición ha cambiado porque antes solamente con el dedo, este, este dedo gordito, ¿cómo uh -huh. se llama? ¿Anular, índice? Me, pulgar. Pulgar, este sí. dedo pulgar, ni me lo pero ese dedo pulgar hacían la cruz. Ahora ya hay sellitos, este, más ah, armónicos, así, bien estilizados. Así es. Pero esa, esa es idea del, del sacerdote, o son ideas que la gente sugiere, A fin y cabo, la iglesia es la que decide si si hace cambios en cómo uh -huh. este, imponerla, no sé. Fíjate que sería interesante hacer una investigación de cómo surgió eso de ponérselo en la frente. Pero el rito así tal como cual correctamente, por así decirlo, debería de ser, es de que te pongan la ceniza en la coronilla, en esta parte de aquí. O sea, uh -huh. incluso si llegas a ver algún video de cómo se impone la ceniza en, en Roma, ya el Papa, te das cuenta de que se la imponen así, agarran la ceniza y se la ponen así. Y también hacen la señal de cruce. en Ajá, el, la cruz en, en la coronilla. ¿Por qué en la coronilla? Porque ahí es donde te ponen el lanzando óleo cuando te agotizan. No sé si ah, te has fijado los bebés qué. que les ponen el óleo aquí en la coronilla y otro aquí en el pecho. Pues precisamente hablando de eso, uh -huh. ahora con, con la pandemia vamos a tener que regresar a esa manera a esa de recibir la ceniza. Así es. No va a haber contacto. Uh -huh. ¿no? Y si te fijas, bueno, no, bueno, sí, este, en los libros, en el Antiguo Testamento, me llama, sobre bueno, se me viene mucho a la mente lo que es sobre todo el libro de Jonás, cuando Jonás va a Nínive y les predica y les empieza a decir que Nínive será destruida en, creo que en 40 días, si sí, no se arrepienten. Digo más bien, Nínive será, me mandó decir el Señor que Nínive será destruida en 40 días, no recuerdo cuánto tiempo, porque se andan portando bien mal. Entonces ya cuando todo esto llega a los oídos, incluso hasta el mismo rey del Nínive, de Nínive dice: Pues ah, no, que no nos destruye. Entonces vamos a todos a arrepentirnos y a buscar, a guardar penitencia y todo. A, bueno, hacer penitencia y todo eso. Entonces dice textualmente el, la, el libro de, de Jonás que el rey se quitó las vestiduras, uh -huh. dice, se vistió de sayal y tomó y se y empuso se la ceniza. Dice que literal agarraban el puño de ceniza y se la ponían todo aquí en la cabeza. O sea, así un puñate de ceniza y todo así. Oh y aparte se vesten de sayal. El sayal pues no sé de qué producto, digo de qué, qué era en sí en sí, de qué material es, pero era una como una tela áspera que te raspaba en la piel bien feo. Entonces, este era desnudarse completamente y nada más ponerse esa sayal eh, como un, pues sí, un acto de mortificación corporal para la penitencia, como penitencia de los pecados. Okay. Y entonces este pues ya ese rito ese, este, ese rito ya nos viene desde el Antiguo Testamento y, y también siguiendo con ese mismo tema eh, en Gaudium eh, uh -huh. aparece un, en este número aparece un comunicado de, de Monseñor eh, indicándonos la manera de cómo vamos a recibir ahora la, la ceniza que es esa de la que estamos hablando no sé la gente cómo lo va a tomar, tal vez algunos van a sentirse que no están cumpliendo con su fe como como debe, ¿Mm? pero deben de tomar en cuenta que por estas circunstancias hay que hacer las cosas así. Así es. Sí, y volver a invitarles, queridos, compañ queridos eh, compañeros, no. ¿Cómo se dice? Amigos, Bricky Lovers. Queridos seguidores, queridos Bricky Lovers. <risa> que el sentido más importante de la imposición de la ceniza es precisamente eso: iniciar un camino de conversión en nuestras vidas y prepararnos para vivir intensamente la Semana Santa. Ciertamente existe esa necesidad de, de ir al, al templo, recibir la ceniza. Bueno, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que lo hace de una manera correcta: el ir al templo y recibir la ceniza. Y este hacer un momento de reflexión. Entonces, pues por esta ocasión, pues hacerlo desde casa. De que vale, vale igual, es lo mismo. Este simplemente cambian las circunstancias en las que se recibe la, la ceniza. Así es. Y pues hay que aceptarlo. ¿no? Sí, hay que aceptarlo y adaptarlo. Así es. Eh, ni estará al pendiente. Eh, igual en las redes sociales, eh, tanto de la arquidiócesis como de las parroquias, se estará publicando la manera en que cada parroquia estará distribuyendo la ceniza. Eh, mucha, bueno, yo ya he sabido de parroquias que están haciendo bolsitas y están entregando folletitos con las instrucciones. Eh, de todas maneras, nosotros próximamente, bueno, todo el equipo de comunicación de la arquidiócesis estaremos este, haciéndoles llegar por redes sociales el pues sí, se le puede decir así el instructivo uh -huh. o el manual del rito de imposición de la ceniza en familia. Ya nos vamos a despedir, ya se acabó el tiempo y, y si les gustó este programa pues denle like. Y apóyenos con estrellas, porque no solo de Pan y del Hombre, también de estrellas. No olviden compartir nuestro video <ríe> si les ha gustado. Este, sí. Y eh, no se olviden también de eh, pueden ver todo el contenido de tanto de Radio Cristo Rey como del Break Como del Café de Gabriel, todo en el canal de Codipac León en YouTube. Así es, sigan nuestro canal de YouTube que es Codipac León. Ya lo dije. Pero bueno, está bien repetirlo. Es para que quede bien asimilado. Para <risa> que no se les olvide. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.